Diariamente, quienes se desplazan por la Avenida Libertad de Esquina Castillo, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se arriesgan a perder la vida debido al peligroso hoyo en plena vía. Y esto ante la mirada indiferente de las autoridades. No es lícito que le busquen un arreglo a ese hoyo, porque ese hoyo puede hacer caer a cualquiera que anda conduciendo por ahí. Es si un fracaso ese hoyo. Se ve a un peligro, a un punto de vista ese hoyo ahí llamado a las autoridades todo el las autoridades que tomen en cuenta eso para que ellos puedan socorrer ese problema ¿Pobre? bueno ese hoyo está un poco peligroso ahí cualquier persona se puede partir una pierna ese hoyo merece que esté tapado ¡Ale! de tapar ese hoyo para que mañana una persona no vaya y se mate en ese hoyo o se parda una pierna. A pesar de haber denunciado en numerosas ocasiones, a la fecha se mantiene intacto sin solución. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.